Bienvenidos al capítulo 7 de la serie cuarentena Y Dow, ya voy una semana subiendo videos sin parar Estoy muriendo Ya que voy una semana subiendo videos Voy a enseñarle algunas cositas de edición Así que... Empecemos. Saturar el audio. Te voy a enseñar cómo saturar el audio y no solo el audio, también la imagen, por las dudas. Esperen que tengo dos flashes en la cara y no veo nada. Bueno, primero que nada van a escoger un video o música que quieran saturar. Y para saturar el audio tienen que hacer lo siguiente. Vamos a este icono que parece una mancuerna. Vamos a Express FX Distorsión. Tocamos Aceptar y tocamos Habilitar Saturación Fuerte. Y después, esto es a gusto, le van subiendo o bajando el volumen tocando acá en este borde, y para saturar una imagen solo tendrían que ir a efectos de video, corrector de color, agarramos predeterminado y lo arrastramos en el video después vamos a llevar medio y alta al sector rojo y después en la parte de saturación le van subiendo bajando y también pueden jugar con esto y listo, ya tenés saturada la imagen o el audio. ¿Cómo haces tus animaciones? Creo que fue en el día 4 que subí una pequeña animación que me morí haciéndola y bueno, ahora le voy a enseñar cómo hice esa maldita animación del orto. La manera más fácil de animar una cosa es grabarte Así eso te sirve como guía Y bueno, una vez que te grabaste Pasemos el archivo directamente al Sony Vegas Creo que no lo aclaré esto Pero yo uso Sony Vegas Pro 12 Primero que nada te tenés que descargar un programa de dibujo Que si vos tenés la tableta gráfica Te recomiendo que uses MateBank Pro Y si no tenés tableta te recomiendo que uses Paint Tool Site Que ese es un programa genial para dibujar con mouse Una vez descargado e instalado el programa Y una vez que te haya filmado para usar de guía para dibujar de Tenés que hacer lo siguiente Una vez ya teniendo la escena que vas a animar Tenés que sacar el screenshot a todo el video Para sacar el screenshot tenés que tocar acá Donde dice guardar instantánea archivo tocas ahí y lo guardas en el archivo que más guste Lo guardamos y avanzamos un fotograma Guardamos, avanzamos otro fotograma y guardamos, y así sucesivamente hasta tener todos los fotogramas guardados. Una vez que haya sacado un screenshot a todo el video, vamos a pasar al programa de dibujo. Yo en mi caso voy a usar el medivan Pro, pero el Pen Tools Sci es muy parecido a este. En YouTube hay miles de tutoriales, así que fúmense los todos. Vamos a Archivo, Abrir y seleccionamos solo uno. Y para importar a los demás screenshots, tenéis que hacer el mismo procedimiento solo que con todo. Si tienen como 30 o 40 fotos guardadas, yo diría que importen en 10 en 10, lo dibujen y lo guarden porque si no va a ser todo un embole y no van a entender nada, ya abierto todos los fotogramas que tienen guardados le bajamos la opacidad a 50% vamos a crear una nueva capa y esto es muy importante la capa sí o sí tiene que estar creada, si van a crear una animación con varios colores y demás tienen que crear una capa para hacer los trazos, otra capa para pintarlos con colores brillantes y otra capa para hacer la sombra, una vez creada y seleccionada la capa que creamos, seleccionamos la herramienta pincel y bueno, a dibujar. Después de un largo, largo, largo, muy largo tiempo de dibujar Nos adentramos al Sony Vegas nuevamente Agarramos todos los fotogramas dibujados Tocamos abrir Y ahora tenemos que importar uno por uno Van arrastrando la imagen Adelantan un fotograma Tocan ese para cortar Y borran el resto Importan otro Hacemos el mismo procedimiento con todos los fotogramas Y después cuando terminan de poner todas las imágenes Ya va a quedar la animación hecha Por fin Ya terminé de decirles cómo se hace cada cosa Así que nos vemos en el día 8.